y ya otro y te más hemos en la web vaya vaya porque ya na igual de mañana se llama y mañana ni no sé pero y va y hacemos y te más y ya otro y te más hemos en la Lástimosamente ya no sé más si tengo se bueno a afloquear pero pensaba voy a que tuvieron los hinchados era bar Lastimosamente era. ya no sé ya de más si tengo se bueno a afloquear De nuevo alguna vez podré estar junto a ti ¡Se amigos feo, ya ya ya pimina cal de lado a agua y tú iré ya de boca a ya voy a pago portero ñure talla a peyerere ya voy a pago portero ñure talla Ya es amigo, que maestra Isabelita Oyeja. Oh que estás amigo en Talliloma, hay mejor la cuña taí. U Franco Isabel y Loma, ya recorre mandina veí. U Franco Isabel y Loma, ya recorre mandina veí. No coba de esa pura va a se barú Aguícure se joven abajo jajajó mi isla y va a te de y te ya Hoy me baramos pa'n de que pendele, esa va a Hoy me baramos pa'n de que pendele, a Bella, Santa Barra y de Locu. Ajo querido Bella, Santa Barra y de Locu. Te voy paseco con bella puitada, ya yo pone un garaíte. Te voy bella puitada, ya yo pone un la han de Cristo allá le Pama ya y cuapa de Memorité algunos de indereje y letrada y que a cierto se halla a Malicia mi profecía no bueno ya de manera de Como atrevidos a de mi cacuña fibra, le he ella maja Remboyero, ya huí de mala costumbre, ya de lujo y te mata a ti que toca. Ya si nunca más arriba, y te mire la neñuja y me de agua. por el uh, ya no hay uh, gusto el va a en un ver, en de allá pa' llere iba a co' el ver, yo que el seco eco a desde de de lluvia yo que el ese eco a desde de lluvia Se de neirumita, huirón, eh, ha, y te la de esa Se nos neirumita, huirón, eh, ha, y te la yo Respeto, pues también intenté La antojada que le ayudé Más de pandeo es sufrimiento Ayer conmigo a huir o leí Mi amado y te Nace Brasil y van mí sí. mimicir, ni le pensáis pa' ni un momento, pa' y se te pase Ser un Brasil de todo el tiempo, y esto otro y te pende de jaju. Ser un Brasil de todo el tiempo, y esto otro y te pende de jaju. Se consolan de curiosidad, toda la vida ande viado, ah, pero iba a ir en el mar no, no sé por ahí no quiero viajar, a te a te te ya tanto a veces ya sé por ahí. Pero Cuyaco no es por mayo, solterará, mante y porá. Pero Cuyaco no es por mayo, solterará, mante y pora. Yo te admiraba que el domingo fue jarete En cada instante yo te admiraba que el domingo fue jarete De rosa bote de nuevo, bo, encantora caer. Y la taiconia, y leve, de me leve, rosa leve, leve, Y para poder escoger, por Y ni sabes por merecer, hacer. A se poniente por llevar, un destido yo Tajo va a ser a Oh, o mora y ju, hoy me la Si es suerte miro pa, si rosa por Lina Rosa Rivero, mi amorcito duradero, hoy te brindo este homenaje, vas a ver cómo te quiero. Han pasado ya los años, pero yo no te olvidé, son fragantes que una rosa, como miel de leirete, ron y más me causa dolor de está como se brote la que me cautivo, Marcelina linda mil besos me dio.